¿Es verdad que hemos tenido otras vidas? Bueno... Uh, para mí sí evidentemente yo lo tengo clarísimo pero es muy difícil dar pruebas uh, determinadas determinantes ¿no? de, de, de, de, irrefutables lo de que existen diferentes vidas es una de momento una teoría que existe desde hace milenios desde que el hombre es hombre realmente siempre se ha creído que hay de entrada aún más allá ¿vale? y en muy pronto en la historia humana apareció la la creencia de que se podía volver luego se fue retorciendo y se quedó con la idea a veces de que se podía volver en una forma inferior por ejemplo uno si te portabas mal podías nacer como vaca <risa> por ejemplo en la india no Estos son tergiversaciones de la teoría de la reencarnación la teoría de la reencarnación dice que vamos subiendo siempre y por lo tanto nunca volveremos a una etapa animal sino que iremos subiendo lo que sí podemos volver con más dificultades o sea por ejemplo podemos volver pobres o enfermos aunque con la misma... Eh, lo que hemos aprendido, siendo así, no, no peores, ¿vale? No, no seremos cada vez peor, sino cada vez mejor, aunque con algunas dificultades y tenemos que aprender cosas. Pero básicamente la teoría de las reencarnaciones, de que tenemos unas cuantas vidas para aprender, existe desde hace mucho tiempo. Incluso la religión católica, perdón, antes de que se denominara así, en los primeros cristianos, la creencia en la reencarnación existía. Incluso hay pasajes de la Biblia que... Parece que lo indican. Lo digo así porque no hay, no, no se ponen de acuerdo los expertos, eh, que, que sí, que no, que. pero básicamente si tú los lees te das cuenta de que por ahí apuntan, ¿no? Y eh, existía esa creencia, solo que se convirtió en una excusa para no hacer nada ahora, ya que tengo muchas vidas, pues yo ya aprenderé a ser bueno en la próxima. Y como eso se llegó a usar mucho pues se decidió que se cortaba con esa idea y se prohibió hablar de la, de la reencarnación en el catolicismo, por ejemplo, en ¿no? el cristianismo, perdón. Entonces, desde entonces se ha negado y ha habido siempre esa, ese rifirraje en que si lo hay, que si no hay, y aparte que es cierto, lo que dice la religión católica, de que eh, no hay otra vida. Para nosotros no, nuestra personalidad va a desaparecer, cuando muere se pierde el cuerpo físico, no va a aparecer otra vez, ya te lo aseguro, porque se pudre, como sabes. Lo mismo ocurre con el cuerpo astral y lo mismo ocurre con el cuerpo mental. Lo único que pervive es el alma. Ese sí que es el que, que vuelve, pero no eres tú. Ya no será mi, por ejemplo, yo, yo Joseph Bernard, no voy a volver más. Ni tampoco estuve antes. Mi esencia sí ha tenido varias encarnaciones y va a seguir teniendo y va a ir aprendiendo. Pero lo que es yo como ser humano no, no voy a estar más. Por lo tanto, cuando dicen que no hay otra vida, tienen razón. Yo no voy a tener ninguna otra vida. Pero los que dicen que sí tenemos otras vidas también tienen razón, ya que mi alma sí va a volver. Pruebas, a ver, aparte de que cuando uno medita llega a comprensiones profundas, que no son creencia, no es me lo creo por fe, sino comprensión, sabes en ese momento que es cierto, cosas de ese estilo, eso me ha ocurrido a mí, por lo tanto desde muy joven ya creo, no creo, sé que es cierto, pero uh, pruebas físicas hay algunas. Podéis encontrar libros donde hablan de ellas. Son muy dispersas y difíciles a veces de concretar, pero eso de un niño decir que él recuerda que había estado en otro pueblo y que allí le habían matado o había muerto de algo, y el pueblo a mucha distancia, y describir la casa donde había vivido, y luego ir a verlo y resultar que era cierto, han pasado, hay unas cuantas pruebas de esas. No las voy a aquí a usar porque yo no tengo por qué convencer a nadie. Yo lo siento y punto. Simplemente digo que hay una serie de pruebas. Algunas circunstanciales, otras bastante claras, que indican que sí existen diferentes encarnaciones para cada uno de nosotros. Luego, los detalles de cómo, cuándo, por qué, cómo volvemos, ahí sí que ya no hay ninguna prueba definitiva, pero sí hay una serie de eh, explicaciones lógicas, razonables, razonables y coherentes, a eso le llamamos la sabiduría perenne, que explica el cómo y el por qué se hace eso. Thank you.